Hace un tiempo, en octubre pasado, nosotros habíamos dicho eh, que el resultado de las primarias, donde Leonel Fernández resultó eh, derrotado ante eh, la estructura del, del danilismo, habíamos asegurado aquí que no era cierto que se había significado un fraude en esas primarias. Aseguramos que los resultados de la primaria habían sido ¿verdad? Eh, fruto de una estructura, que es lo que nosotros conocemos en, en política, eh, esta, este, este trabajo que se hace, esta plataforma que se crea para llevar a la gente a votar, conseguir el voto y llevar a la gente a votar, asegurar que lleguen. A raíz de todo eso, el doctor Leonel Fernández denunció que se había efectuado un fraude en su contra no así los otros candidatos, sino en su contra, y dijo que la Junta Central Electoral se había prestado a eso. Y dijo incluso que se había alterado la voluntad popular. Me veces, Israel, si, si tenemos algo listo, cuando, ¿verdad? Eh, nosotros dijimos aquí que no era cierto, que no, que no había eh, sucedido ningún tipo de fraude ahí, porque nosotros trabajamos en un colegio electoral y nosotros sabemos cómo se ganan las elecciones. Se ganan en los colegios electorales. Ya eso del fraude, que si se robaron la boleta, que si yo okay, qué, que si yo cuánto, que si un algoritmo, que si un hacker es ruso, eso no es posible ahora mismo. Estamos ya estamos eh, bastante informados. ¿Pero qué? Lo tenemos, muchachos. Ah, bueno, vamos a ver esto que, que yo dije eh, hace unos días, porque yo aseguraba en este programa, lo dije creo que el 20 de, de, de, de enero, aseguraba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 eh, vamos a ver, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales mírenlo ahí, es que el tiempo pasa y el tiempo es el mejor descubridor de las cosas dice la Fundación Internacional para Sistemas Electorales que no encontró deficiencia en el voto automatizado muchachos, yo siempre le digo a ustedes, apuesten a mí apuesten a mí eso fue IFE eso es, se hizo una auditoría para los equipos. Tú estuviste ahí pero, en la, ¿tú un momentito, ahí en Francis, Espera un momentito, que la... este es la... mi tiempo, no me vas a terriblesar. No, no, espérate. No, pero espérate Dios. un momentito. Óyeme. Eh, Entra para acá, muchachos. Es que tú no eh, puedes Pero espérate un momentito, establecer. es que no, no, no, no, no, es que tú Recuerda no. Recuerda que tú eres un no espectador, igual que todo. Eso salió en el periódico. No me vas a sacar de contexto. Esa parte Permíteme que tener más lo que yo respeto a la diciendo. población. Es que tú estás estableciendo algo. Yo no puedo estar aquí sentado, escuchando cosas como esa. Esa es mi opinión vamos a ver muchachos, eso lo dijo para que la gente no se deje engañar de nadie la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFE colócame la foto ahora que no encontró ninguna deficiencia en el voto automatizado y dijeron aquí no, eso es para febrero pues saben lo que dijo Alhambra Alhambra Eidos, que es una firma auditora de, de España mírenlo ahí, determinó que no hubo código malicioso en el voto automatizado, se cayeron todos lo, los discursos y la gente que se prestó a reproducir ese discurso barato, infundado de Leonel Fernández. Mírenlo ahí. ¿Se acuerdan que lo decía? Barato decía de que junta. me la iba a jugar y me la jugué. Y el tiempo me dio la razón. Esa es la noticia del Nacional. No la investigaste, no la hiciste tú, mi amor. Papá, eh, sé más pero, prudente. Pero si tú no aguantas, si no, tú no aguantas pero, que te digan la verdad, no, después para que nada, tú es que Yo no me puedo asumir discurso, algo que no lo he hecho yo eh, y te lo voy discurso, a reproducir. Pero, eh. Termina, que, que yo te lo voy a responder. Dos instituciones, dos, dos, instituciones, dos mafiosos do, que ah, se, se fundaron. ¿Pero IFE fueron ustedes que lo, que lo propusieron? No, si, no, no si, si, abro, me refiero a los que dos hombre, que hablaron es que no de la otra. Memoria. No, espérate. Es que, es, que, es que no tienen memoria. Oye, de los dos, dos que ustedes que mencionaron, Eva, de la otra, de la Alhambra, fueron dos individuos que hablaron y se referían a simplemente a los equipos que la Junta le enseñó. Ellos no estudiaron todos los equipos ¿De qué es que están hablando? ¿De qué estamos hablando? Que Entonces, no miren, se le hizo es tan fácil, Que lo escondieron ya, ya Es tan fácil demostrar eso Yo sabía que tú venías con esa Y te preparé esto que te tengo no, aquí No, no Mira <risa> que es fácil ¿eh? Yo sabía porque yo lo conozco Es tan fácil demostrar si a Leonel le hicieron un fraude o no Que no hay una sola encuesta Y los reto Ahora mismo En este programa ah, que, no gana, que me diga que no Una gana. encuesta que me diga a mí Que, ganaba, que Leonel está por encima de Gonzalo no. Muéstrenmela. muéstrame ahí la que te mandé ahora, Israel, de, de Gallup, para que ustedes vean cómo se caen los discursos cuando son mentiras. Mentira. ¡Mentira! Leonel dijo que... que tú él te lo a salir en, en, en, lo plana, en la página de, de Telenor, la tuya. Pero ¿qué resulta? Míralo ahí. Eso es Gallup. ¿Qué dice? Gonzalo treinta y uno punto cuatro. Pero déjame hablar. Mira, él se fue solo y está haciendo un, partido. Hablar. Mira, de... está no, haciendo un partidito. Mira, hablar. 15% por ciento. Ah, se fue solo, eh. Ah, y entonces, el PLD quedó allá. Supuestamente están reportando. Está por debajo. Está por debajo. Pero no. Ajá. significa Con el, que Leonel. 380 no podía millones para comprar materiales pero, para regalar a Pero alguien que Pero alguien que lo controle. ¿Y, que, y cómo que no aguantan? Muéltame y ganó con 21 mil votos. ¿Y ¿por qué, Lionel, votos, si, ¿solito? por qué Lionel si era realmente el líder del PLD, no aparece en las Ay, encuestas Dios, por Dios. encima de Gonzalo Castillo? ¿No debería aparecer? Dios. Ah, pero no aparece. ¿Sabe por qué? ¿Por porque él se, Dios, se Dios. enfrentó a una estructura. Y lo que sabemos de política electoral, lo que, lo, que, lo, que, lo que trabajamos, por ejemplo, en campañas electorales, sabemos lo que es la estructura, no, que no es está... con un discursito barato. No, la gente hay que llevarlo a votar. Primero tiene que convencerlo de que hay que votar por ese candidato y luego hacer que ese voto sea efectivo. Si no, usted perdió. Si usted no hace que, que sus simpatizantes vayan a votar el día D, dándole seguimiento, buscándolo y llevándolo al voto y asegurarse que voten, usted perdió, independientemente de su discurso. Entonces, por eso yo le digo a usted de aquí, señores, Aquí yo pudiera venir con un discurso populista a decir lo que quizá una parte de la sociedad quiere escuchar. No, yo digo lo que yo, lo que yo entiendo en función de, de, de mis investigaciones y de, y de mi propio eh, eh, criterio. Les dije que no era verdad que había fraude. Se lo dije. míralo ahí. Le dije que el danilismo iba a derrotar a leonel Y míralo ahí. Pasó. Le dije después que Leonel perdió, que se iba del partido, con otro partido que iba a crear un partido. ¿Y dónde está leonel Se fue. Con un partido que se llama la fuerza del pueblo. Entonces, tenemos que entender: tenemos que entender que aquí hay gente pensante. Aquí no hay borrego. Que Leonel viene con un discurso a querer convencerlo eh, utilizando eh, palabras eh, nuevas, eh, algoritmos, eh, hackers rusos. No, Leonel. Esto no son los tiempos de antes. A ver, tenemos una llamada. ¿El tiempo mío? Ah, pero también me van a coartar el derecho que yo tengo que expresar. Lo que tú tienes que hacer, Francis es eh, eh, eh, eh, tomar tu tiempo. Y en tu tiempo responderme, a me, pero este me, es mi tiempo, este es mi espacio, en el cual yo tengo el derecho aquí, a expresar mi punto de vista para el y el miente, mis ideas. Creo, el, el, ¿Y qué es lo que esta gente se cree? Ah, pero vienen a este programa y entonces no quieren escuchar una posición diferente a la de ellos, y eso es democracia. Y es así como queremos hacer comunicación. Mira la democracia. Yo tengo yo tengo, tengo, tengo, Mira, quieren, mira la democracia. Ya, ya, mira la democracia. Me colo colocan a mi lady varias veces. Pero y a mí que, no me colocan. Eso, pero eso no tiene que ver. Bueno, que, pero que eso tenemos eso no tiene de igualdad, que ver, es yo tengo también publicidad ¿Y cómo tú salgas con una vaina así en el aire? Eso es una publicidad. No. Eso son cuñas. Si Milady está pagando no, más que tú, es que, bueno, eso, eso es otro problema. eso no de tiene que ver con este tiene. tema. Eso no tiene que ver con este tema. Este, claro que sí. Hemos si demostrado. Para ese sector, eh, le hemos demostrado, no demostrado que no nada. es verdad que hubo fraude en la primaria. Míralo ahí. Donde lo dijo IFE, son organizaciones internacionales. Y lo dijo Alhambra Eidos. Y llamada. lo dijo Alu. ¿Lo dijo Galo? Hay una llamada, vamos a la llamada, buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Eh. Yo le quiero preguntar a un joven que se expresa muy eh, efusivo. Eufórico. Exactamente, eufórico. muy eufórico. <risa> este, ¿En qué viene a resolver crisis del pueblo dominicano, el hecho de que tú hagas dicho que iba a pasar tales o cuales cosas? acuérdate también que tú has dicho que no te no gusta que te asumir, ofendan no en tus opiniones y por, por lo que yo tú yo dices pero tú le dices borrego a la gente de sí. Leonel entonces oh. yo quiero preguntarme si me busca sin, si me sin, busca vaya, ánimo a ofender. escúchame a escúchame, escúchame mí pero terminar pa, pa, lo voy a desarrollar si me encuentra un video donde entonces, yo le no digo a alguien me bien. retiro del programa entonces en qué viene a resolver eso que tú dices la delincuencia el sicariato las miles de mujeres que oh, mueren a diario el desorden administrativo que hay en este gobierno no. la desesperanza no. del pueblo dominicano el caos que hay en los barrios, aquí la gente no puede salir ni a mediodía porque lo atracan la desesperación que tiene el pueblo dominicano Pero, el caos Pero, ¿qué? Que ¿Qué en el contra? administrativo que hay en este país, el desorden que da justicia, no hay nada no, no han dejado nada, se han llevado Señores, distinguido, es que viene a resolver eso. Gracias. Menor, lo que tú de Ay, pero la gente si sí se pone eufórico cuando le dicen la verdad. Bien, la verdad se gracias implica. al amigo oyente, el evidente. A la gente, el pueblo que dijo que el gobierno de Danilo tiene una aceptación de un 59%. Eso no me lo diga a mí, dígaselo al pueblo. Bien, al pueblo. Bien, señor. Yo diciendo que lo que yo he dicho aquí es la verdad. Que yo aquí no vengo a engañar a nadie. Vamos al WhatsApp, mis amigos. Engañamos. No, yo no estoy diciendo eso, solo estás diciendo tú. No, no, engañamos, eso lo una engañamos. Yo estoy hablando pregunta. por mí. Justamente. Yo no, estoy hablando por no, mí, no. no por ustedes. Mira, yo estoy hablando por mí. Nunca he escuchado o tú has escuchado de que aquí se habla mentira. Pero que yo no estoy hablando de ustedes. Bueno, porque tú, tú estás mí. aquí y me estás respondiendo a mí, al, al caballero. No, es porque decir tú que... interviniste. Bueno, vamos mi a conectar con WhatsApp en este momento. Vamos a, con WhatsApp, vamos a ver qué nos dice yo. la ah. gente e iniciamos con. Eh, Basilio Duarte que nos dice buenos días para todos, bendiciones.